bloque, listos para recibir a nuestra primera invitada del programa de hoy, le vamos a dar un fuerte aplauso, una cálida bienvenida a Patricia Montes pediatra claro que, sí. que nos acompaña el día de hoy, bienvenida Patricia. ¿Cómo gusto. estás? ¿Todo bien? Gracias, un gusto. bien Hermosa chicos, tu familia gracias. que te ha venido a acompañar. Hola, es la saludamos personal. Ahí a, a, a tus, tus hijos preciosos. Gracias por venir. Bueno, como, no, gracias un, a usted. Un placer. Un gusto. placer. Como comentábamos, eh, Patricia es médica pediatra y nos visita porque esta semana, precisamente mañana, 19 de mayo es el Día Mundial de las Enfermedades Intestinales eh, Inflamatorias. Inflamatorias intestinales, lo dije al revés pero se entendió. Este, y están buscando, impulsando desde Fundecu un proyecto de ley muy importante queremos saber de qué trata Sí, así es eh, mañana si sí, dios mediante comienza el primer día eh, sí. del congreso el primer congreso argentino de pacientes cron colitis ulcerosa uh -huh. y desde fundecu sí, lo que se viene uh -huh. tratando es de promulgar la ley cron y colitis ulcerosa estas son dos patologías verdad en realidad cron la uh -huh. enfermedad de cron y colitis ulcerosa son dos entidades que sí. están dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal bien. crónica. Bien. ¿Mm? Dentro de esas dos bien definidas, también tenés distintos fenotipos o grises, mm. que es lo que hace que también eh, denominemos como colitis indeterminadas o indefinidas. Bien, ¿y esta, estas patologías las padecen mayormente niños? Mira, la edad en la que más se presenta es entre los 15 Bien. Y los 30 años. Okay. Sin Ajá. embargo, puede aparecer desde el momento en que naces uh -huh. hasta cualquier edad. Claro. ¿Vos como médica pediatra, por ejemplo, has tenido casos o, o cómo te has acercado, digo, a este tipo de patologías? Sí, he tenido. Uh -huh. eh, mira, yo soy pediatra y desde mi formación eh, me he encontrado con este tipo de patologías autoinmunes uh -huh. poco frecuentes y eh, después... Con el venir de los años, eh, tuve la experiencia personal, mm. incluso de una de mis hijas, ah, mira. que presenta esta patología. Claro. Mm. Y después del evento personal, uh -huh. también he tenido un par de pacientes más eh, que he tenido que diagnosticarla. Claro. Uh -huh. Patricia, y más allá de lo obvio, ¿qué síntomas es importante tener en cuenta para que los padres estén alertas, por ejemplo? Mira... Los, el síntoma cardinal es una diarrea, pero no es una diarrea común, uh -huh. es una diarrea crónica, una diarrea uh -huh. que dura aproximadamente 30 días. Ah, uh -huh. Uh -huh. Puede estar acompañada de mucho dolor abdominal, presencia uh -huh. sobre todo de moco y sangre en las deposiciones. Uh -huh. Son deposiciones que perturban mucho el sueño eh, porque aparecen en horarios nocturnos. Y eh, puede estar acompañado de un cansancio muy generalizado, uh -huh. muchas veces con fiebre, vómitos, ¿m? pero eh, ese sería el punto cardinal, el signo Perfecto. cardinal. Bien. Pero también podés tener otro tipo de manifestaciones, eh. que son las manifestaciones... Extras intestinales, porque al ser una enfermedad autoinmune uh -huh. y generar un proceso inflamatorio, te puede afectar a nivel sistémico. Claro. Entonces, puedes tener una afectación a nivel articular, uh -huh. en los ojos, en la piel y también visceral. Uh -huh. Son, o sea, te afecta uh -huh. órganos internos. ¿Y hay un tratamiento? Tenés un tratamiento el cual eh, por ahora no es curativo, okay. pero sí es paliativo, uh -huh. o sea que vos podés tratar cada uno de esos síntomas y brindarle excelente calidad de vida al paciente. Bien, puede tener una vida normal. Absolutamente. Excelente. Absolutamente. Siempre que lo podamos diagnosticar a tiempo y abordarlo, por supuesto, a tiempo. Contanos un poquito, Patricia, de esta ley que ustedes están impulsando. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que promueve? Bien. La ley crónico-litis ulcerosa eh, es una ley que lo que trata es de promulgar una eh, atención integral del paciente, mm. sí, que pueda tener el acceso a, a sus controles, a los estudios Bien. y al tratamiento, porque es una enfermedad muy cara. Mm. Oh. El acceso a los estudios, los tratamientos, a veces no están al alcance de todos. Claro. Entonces, con esta ley tratamos de que se garantice eso que es tan esencial uh -huh para llegar al fin que es la calidad de vida del paciente. ¿Y ante qué problemática ustedes detectaron que era necesaria esta ley? Digo, bueno, vos como mamá seguramente te encontraste con otros papás y mamás, con, con chicos con una patología similar, ¿Seguro? bueno, y desde tu lugar como personal de la salud también, ¿qué problemáticas notaste que dijiste, no, acá hace falta que, que el Estado respalde, que esté presente ante esto? Exacto, y por ejemplo el acceso mm. a los estudios, son estudios Bien. muy caros mm. y por ahí para conseguirlos, eh, si no tiene el, el aporte del Estado, eh, se complica. Uh -huh. Y asimismo, aunque tengas una prepaga, una cobertura eh, social, también es muchísimas veces la burocracia para alcanzar ese estudio. Uh -huh. Y si no llegas a ese estudio, no tenés un diagnóstico definitivo. Claro. Entonces no podés optimizar el tratamiento. Y me imagino que mientras más temprana sea la detección y el diagnóstico de esta enfermedad, Mejor es el tratamiento ¿no? y, y la calidad de vida Seguro. que se le puede dar justamente a ese paciente. Tal cual, porque uh -huh. modificás el curso de la patología uh -huh. logrando lo que llamamos la etapa de remisión. Bien. ¿Sí? En esa etapa vos librás al paciente de sus síntomas, uh -huh. de su malestar general y dentro de los estudios, que son los estudios endoscópicos, eh, bastante caro también, uh -huh. eh, podés llegar a detectar en esa remisión eh, que la mucosa intestinal está sana. Claro. Ese es el objetivo Esto. del tratamiento, Ajá. lograr que el paciente se sienta bien, pero Ajá. también que puedas corroborar lo mismo eh, en este estudio que ves el intestino sano, ya no claro. tenés las diarreas, no tenés el malestar, entonces podés desempeñarte libremente. Patricia, ¿en qué condiciones está este proyecto de ley? ¿Cómo está avanzando en este momento? Bien, mira, esta ley se presentó, te cuento, en el 2019 uh -huh. y por distintas razones de índoles burocráticas eh, perdió toda eh, capacidad parlamentaria uh -huh. y ahora en el 2021 se vuelve a presentar en el Senado y vamos a ver ahora eh, la respuesta que tenemos, por eso viste, hemos tratado de organizar todo este movimiento, claro, que ojo, impulsar, ¿no? con un gran apoyo a nivel nacional de pacientes. Y ese fue el motor, cierto, de, de esta fundación y gracias a, a la persona que la inició, que es la doctora Fabiana Miele. Bien, Perfecto. y gracias. mañana en el Congreso ¿va, vas a estar presente, ¿qué actividades van a estar haciendo? ¿Quiénes están convocados? ¿Cómo va a ser la dinámica? Bien. mira, la dinámica es preciosa. Mm. Eh, mañana por la mañana vamos a hacer una concentración frente al Congreso para uh -huh. dar un abrazo solidario. Eh, esto fue propuesto por los mismos pacientes para Mira. hacerse sentir, hacerse visible uh -huh. en algo que es totalmente invisible. Sí. Yo, a ver, desde la ignorancia <risas> lo digo, no conocía. Total, no, las no yo tampoco. No, no les había sentido mencionar. Sí. Es que importante es que, que las conozcamos. ¿no? no la conocías porque está dentro de las enfermedades poco frecuentes. Entonces, Ajá. al no tener esa, esa manifestación mm. eh, frecuente, como nos pasó, por ejemplo, un COVID, una gripe, sí. es que por ahí no la conocemos, claro. pero existe. Uh -huh. Y otra de las particularidades que tiene es que eh, vos ves a la persona y no tiene mm, una afectación que te llame la atención porque... Claro todo va por dentro, Ajá. la inflamación es interna. Entonces, eh, por eso se, se motivó a todo esto. Y bueno, y mañana en el congreso, como te dije, en la mañana es esa congregación uh -huh. de médicos y también eh, de los pacientes y por la tarde se van a hacer eh, diferentes talleres y charlas para y con los pacientes. Perfecto. Y el viernes también, desde la mañana hasta la tarde, uh -huh. se van a realizar las mismas. Con la participación de pacientes que están los pacientes expertos, uh -huh. que se llaman, uh -huh. son pacientes formados dentro claro. de la fundación. Para instruir, para quizás instruir a, a los más nuevos. Los ¿no? más claro. nuevos. Claro. Exacto, la verdad, Sin que duda. son un grupo uh -huh. excepcional de personas extremadamente Perfecto. capacitadas que los tenés explicándote la enfermedad y no sabes es un uh -huh. paciente o si es un <risa> profesional claro. médico, Todo es increíble muy Bueno famosa. Patricia, ojalá que sea con todos los éxitos este congreso, nosotros felices de poder impulsar de Totalmente, alguna manera que este Medios. proyecto de ley eh, se dé que quede sancionada, así que bueno gracias, gracias. por tu visita, un placer no, enorme. El, el gusto ha sido mío, placer. muy amable Gracias Momento